Porque la cultura libre y colaborativa es la cultura de nuestra época. Porque es un hecho. Porque ya no hay vuelta atrás. Vuelven los Oscars. Un gran espectáculo. La excelencia es compartir. Sin intermediarios. Sin canon. Sin SGAE. Copia, pega, samplea, multiplica, reparte. Los Oscars.